las diferencias entre a, a, y a. La palabra con el sonido a se puede escribir de tres diferentes maneras y cada una tiene un significado único. Estas son la preposición a, la tercera persona del verbo haber a, y la exclamación a. La preposición a tiene muchos significados. Algunos de ellos son Dirección. Vamos a México este invierno. Movimiento. Manejo a la casa de mi mamá los fines de semana. Hora. La reservación es a las 8 de la noche. Situación. En el semáforo, gira a la derecha. Espacio de tiempo. El supermercado abre de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. La palabra A. Es una forma del verbo auxiliar haber, y por esta razón viene seguido del participio. Este verbo, seguido de la preposición de, significa deber o ser necesario. Mi novio no ha respondido el mensaje todavía. Le ha estado escribiendo toda la mañana. Ella ha de esperar por una respuesta. La expresión A es una exclamación de admiración, sorpresa o pena. Ah, me encanta tu bolsa nueva. Ah, eres tú. Me asustaste. No te escuché entrar. Ah, qué día. Estoy exhausta.